Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada en la cual vamos a adentrarnos en la Navarra Bauhaus y hoy además lo vamos a hacer desde diferentes prismas. La nueva Bauhaus es el alma y el sueño del nuevo pacto verde y Navarra queremos y podemos ser referente en la nueva Bauhaus. Esto es lo que hoy en esta jornada organizada por la Acción Exterior queremos hacer. La jornada Navarra Bauhaus, eh, en el marco de la Conferencia del Futuro de Europa, la organizamos desde Europe Direct Navarra, Navarroa, de la Dirección General de Acción Exterior, y lo hacemos en el marco de nuestro Plan de Acción Exterior 21-24. La nueva ciudad será estructurada por el paisaje. Las ciudades antiguas serán recicladas, reurbanizadas por el paisaje y todo esto creando un nuevo paradigma de ciudad-paisaje. Creo que estamos en, en un momento crucial para aprovechar una oportunidad que es poner al artista en el centro. Lo que se busca es que entre todos seamos capaces de repensar y de verdad repensar a fondo el modo en el que vivimos. Tenemos que estar muy orgullosos de que Navarra eh, es una de las regiones pioneras en, en esta iniciativa. Oh, pues En primer lugar, agradecer al Gobierno de Navarra por la invitación al evento, porque al final, tanto que hablamos de pacto intergeneracional, poder compartir un espacio con Camino hoy pues está muy interesante para poder seguir aprendiendo de las personas mayores y ver cómo la juventud podemos adoptar esas ideas y aplicarlas a los nuevos tiempos. Pues la verdad, ha sido una auténtica oportunidad estar esta mañana. Eh, con los paneles tan interesantes que hemos tenido y compartir mesa con Karim, eh, juventud y un poco de vejez eh, pensando en esta Europa del futuro. Nuestro impulso y apoyo total a este tipo de proyecto, porque va en la misma línea de lo que el gobierno de Navarra y Nasubinsa están actualmente desarrollando.